Claro, agradecido no, agradecido de su sintonía desde La Vega, la ciudad olímpica. Bien, decía yo que el Ministerio de Educación de la República Dominicana y ADP no se ponen de acuerdo sobre vacaciones por festividades navideñas. Luego de quedar mal parado en el estudio PISA, el que reveló que la República Dominicana empeoró en cuanto a la educación se refiere. Las vacaciones por festividades navideñas se han convertido en el más reciente Tira y Jala, ...entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores... ...quienes no logran ponerse de acuerdo. Educación dice que inician el 20, pero ADP pretende paralizar el 13. ¿Cuántas cosas? Entonces, aquí... ¿No hay clase ¿Alguien sabe la razón? Vi que no había clase en las escuelas públicas, por lo menos en las que están frente a mi casa. No sé. Si pudiéramos contactar, atención, Joanny... Si pudiéramos contactar a Sisto Gavín o algún maestro que pudiera decirnos por qué eh, por lo menos en las escuelas donde, donde yo vivo no hay clase en el día de hoy. No sé si entonces a quién creemos, dice, dice producción. Eh, Hasta qué día debemos enviar a nuestros hijos a la escuela. Es prudente cerrar la escuela incluso antes de lo establecido, cuando según estudios, nuestros estudiantes no están teniendo el rendimiento esperado. Yo pienso que aquí se juega mucho al tema de la paralización. Creo que eso es como una especie de, de rumba abierta para cocotuces y tamboras. O sea, como una especie de fiesta. Mira, creo que dejan... que por cualquier cosa cerramos, por ejemplo, creo que Sócrates mm -hmm. era el que criticaba eso hace unos días en el programa y decía para, para, para evitar que una profesora la cancelen y un curso se quede sin maestra, entonces cerramos las escuelas durante dos o tres días. Entonces, el, el, lo que lo que queremos resolver, que es un mal menor, lo estamos lo está, estamos utilizando un mal mayor para supuestamente resolverlo. Bueno, una cosa bien, que no bueno. tiene sentido. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buen día. Adelante. Sí, buena, Adelante. El problema, El problema de la educación de aquí y estamos en tan bajo lugar es un componente de todos los actores que conviven en ella. Así es. Hoy los maestros No tienen clases porque supuestamente están desarrollando un calendario de protesta. El día pasado despacharon... Eh, en la mañana pasan a las 10 y, a la, y en la tarde pasan a las 3 de la tarde como los maestros aspiran a cortar el año escolar por una fiesta navideña mucho antes de tiempo yo creo como que hay que revisarse un poquito. un poquito aquí ¿no? damos a la autoridad de la culpa de la situación de educación, pero los componentes sí. están ahí. En la secundaria está educación, pero también están los movimientos estudiantiles que por cualquier quitan una paja y están prendiendo goma frente al biceo. A... Sí. En, en la superior también está la UAS, que va por el mismo estilo. Yo creo que es el momento donde todos los actores de la educación deben juntarse y... Viajar un plan a largo y corto plazo para restablecer la educación aquí. Gracias. Bueno, sí, yo sí, pienso gracias. que hay un tema de responsabilidad de cada quien, incluso de los padres y amigos de la escuela, que muchas veces están más cercanos a ADP que al miner. No todo lo que hace el miner es malo, no todo lo que hace ADP es malo, pero hay muchas cosas malas que hacen unos y otros. Sobre todo esto de estar paralizando por cualquier quita, meta, paja, está estar paralizando la, la, la escuela. El, el MINIER dice que va a concluir este el periodo escolar el 20 de diciembre. ADP dice que no, que es el 13. Es que ADP no tiene, eh, ADP no maneja ese calendario. Sí, pero es no debe de sí, para... sí, Pero, es de pero ¿qué, a... si... ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A que, que finalice el 13. Aló, no Buenos días, Sisto. Aló, buenos días. Buenos días, buenos días a ese equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo tú estás, sí. mi hermano? Cuéntame, explícanos, ¿cuál es la sí. situación de las escuelas hoy día? Bueno, miren eh, y escuchen. Sí. El ministro de Educación <risa> está manejando una manipulación en la información no, que no, estamos no, suministrando no. al país, porque él sabe muy bien qué es lo que pasa. Lo que pasa es que la Asociación Dominicana de Profesores asumió un proceso casi de tres meses de conversación con el Ministerio de Educación sobre nunca visto en la historia, en los 49 años de historia de la ADP, desde 1970 hasta hoy, por el de problemáticas y de temas que discutimos durante casi tres meses, todos los temas de la escuela, ...y todos los temas del Magisterio... ...entonces, luego de que los comisionados del Ministerio... ...y los comisionados del ADP... ...firmamos esos acuerdos... ...entonces, el documento final... ...ya consolidado... ...el Ministro... ...a pesar de que... ...los comisionados que él envió... ...firmaron esos acuerdos... ...entonces ahora se resiste... ...a... ...firmar el documento final... Que pueda garantizar paz a la escuela dominicana y la solución a las diferentes problemáticas presentes en la comunidad educativa. Por lo tanto, no se trata de que la ADP esté tomando vacaciones navideñas. No, se trata de que la ADP, ante esa negativa del ministro, después de tener casi cuatro meses ya abogando y la comisión haber firmado, negarse a firmar el documento ya consolidado. Entonces nos ha llevado a un plan de movilización y ese plan de movilización incluye como acción de protesta concluir el año el viernes 13 con un plantón frente al ministerio de educación en sus y los exámenes. Las asambleas que se desarrollan hoy en todo el país, los plantones navideños el 12 frente a las regionales del país, no es posible que un ministro de educación que en educación se supone que debemos practicar y orientar los valores. Haya asumido un proceso de diálogo con el sindicato y luego, entonces, después que los comisionados firmaron, no quiera cumplir su palabra. Y los es exámenes, y los exámenes de los muchachos. Sisto. Sisto. Sisto, y los exámenes de los muchachos, Sisto, y entonces se pierde el año. No hay exámenes. Aló, Sisto. Él no está escuchando. Sisto, aló. Sí, no le está Aló, Sisto Aló Parece que no nos escucha bueno. Algo está pasando. bueno, es un tema de pro, de protesta, sí, de es manifestación. Un <risa> Porque bueno, que, ay, que, No esperar que, el fuerte, quizás aquí para allá. <risa> que no lo está escuchando? si <risa> okay. tú es un veterano, sí, <risa> no es un veterano de las tablas. <risa> Hay que, la parte que deberíamos evaluar acá más allá del planteamiento que hace eh, Sisto y de lo que plantea la ADP. No tienes o sea, razón. Es, no es que, tiene razón. O sea, no, es que voy. Eh, eh, o sea ADP no puede perjudicar la educación por una discusión que puede esperar a enero claro. Qué tan correcto, adecuado y el momento en el que estamos ahora con unos resultados vergonzosos a nivel internacional y tenemos Otra una llamadita vez. ahí, vamos a ver, vamos a ver. No es esperemos una más. llamada adelante, buenos días, buenos días. Sí, buenos días. Buenos buen días. día adelante. Eh, yo tengo siempre presente decir y ahora que hoy oh, lo voy a decir tú sabes cómo eso esto de la escuela, que dejen tantos días porque le duele la cabeza, bueno, compadres sin dar clases, ¿tú sabes cómo? De contándole los días que fuera de la escuela. Adiós, no dan clases. No, no. <risa> bueno, pero precisamente por eso, para que se lo descuenten y sepan que van a tienen que ir a hacer lo que van a hacer, a trabajar. Muchas gracias, gracias me dama. Por Ella su habla de algún tipo claro, de sanción. Es una, es una solución, pero. Eh, imagínese el, el rebuque, que señor sí, sí, no, mira, no, no va a clases, Entonces, el, eh, el aspecto que nosotros tenemos que, entiendo yo, a considerar, o uno de ellos que debemos de considerar acá, o sea, ¿qué tan correcto, idóneo, en este momento en el que está pasando la educación dominicana, que esté un ministerio, un órgano rector de todo lo que tiene que ver con la educación y una ADP enfrentada? porque ellos buscan disminuir estos días de docencia por lo que sea que fuere. ¿Está bien hecho esto? O sea, me parece que no, que no es posible. Yo es pienso, un final de año, Sócrates. Yo pienso que para dar un juicio justo nosotros tendríamos que tener información que no tenemos. Cinto Gavín está hablando de que se agotó un proceso de discusión durante cuatro meses, que se le hicieron promesas que no se han cumplido. Uh, muchas veces el Estado juega a eso con las personas, con los sindicatos con los que están por debajo de ellos a en una situación de desventaja y a luego poder ejercer el chantaje por ejemplo, ahora el Estado está en la posición de chantajear a la ADP con decirle ah, pero mira lo que ellos están haciendo para que los estudiantes pierdan clase habría que ver qué tipo de reivindicaciones qué tipo de acuerdo llegó la ADP con el minero que el Miner ahora no le quiere cumplir y que la DP se ve compelida a tener que paralizar la clase quizá como una única ratio este, yo no estoy a de acuerdo a con a que este lo nivel, haga a este nivel. yo no estoy de acuerdo con que lo haga pero lo bueno sería que se que se que trascendiera qué fue lo que se acordó para visualizar dónde están las responsabilidades de cada uno porque se supone que cada uno tiene que cumplir con lo que se comprometió porque suponte tú que durante las conversaciones de los cuatro meses se acordara que a la de iban a subir un sueldo ahora. Y de repente el tipo dice: No te voy a subir nada. Sí, pero... Dice: Bueno, ok, me voy a quedar así para que se yo qué. Okay. No, pero. Que puede ser lo que viene no, otro tipo de discusión. El, y no comienzo se en nada. En el, el comienzo en enero también duele. Si sí, ellos el, paralizan el, el comienzo, pero ahora era la preocupación de Fulvio. ¿Y los exámenes? qué va a pasar los con los exámenes? No lo van a dar. Aquí nunca se ha pedido un año escolar. O sea, nosotros sabemos que no se van a perder el año escolar. Siempre se van a dar los exámenes y siempre se va a terminar. Yo lo que digo es. Sin ánimo de tratar de justificar la posición de uno, es que nosotros nos falta información para saber cuál es la situación real que enfrenta al MINER con la DP. Además, además, no es cierto que porque se pare el texto se pare el 20 van a cambiar los informes PISA. Eso no tiene nada que ver con no, eso. Sí, pero eso, eso te queda es, una Eso situación. es una situación más en producto de los enfrentamientos que son habituales entre todos los sindicatos de la República Dominicana y el gobierno. Sí, pero no, no te va a cambiar los resultados, por supuesto que no, porque estamos hablando de siete días de clase, o cinco, si hay un fin de semana. Ahora, tú, o sea, entiendo que debemos de valorar, ¿Cómo se visualiza? O sea, ¿cómo se siente esto en cada uno de los dominicanos que entendemos que tenemos resultados pésimos y tú tienes un gremio, una institución de educación enfrentadas? O sea, independientemente de que esto no vaya a sumar eh, a los resultados eh, en, en el nivel educativo, intelectual de los muchachos, o sea, eso te crea una imagen como de poca aceptación, o sea, tú no puedes entender o percibir que esto esté sucediendo con la situación que tenemos eso es lo que entiendo que debe de preocuparnos también miren, eh, con relación a esto yo tengo una posición bastante particular Híbrido. y yo creo que eh, los maestros ahora mismo son eh, los eh, empleados públicos de los que mejor ganan relativamente por ejemplo incluso ganan mejor que los médicos actualmente y entiendo que a la hora de ellos paralizar las docencias Si el gobierno tomara una represalia con relación a esto De no sé, de, de contarle los días en, en los que ellos durante el año no dan la clase que, que le corresponde dar Por ejemplo, van a hacer elecciones y, la, y el ADP utiliza los días de clase Porque ellos no pueden votar un sábado ni, un ni tampoco pueden votar un domingo eh, cualquier actividad eh, específicamente los viernes casi en las escuelas no se da clase porque siempre hay algo que hacer y entonces eh, retiran a los muchachos temprano o, o utilizan por ejemplo ese. el viernes pasado no hubo clase en San Francisco de Macorís entonces que yo entiendo que hasta que los maestros eh, dirigidos por el ADP no comiencen a entender el valor o el núcleo esencial de la función del maestro que es educar hasta ahí nosotros no vamos a resolver el problema porque siempre va a haber precariedades. Es imposible eh, que, que esté todo resuelto. No, no sucede eso en Estados Unidos, no sucede prácticamente en, en ningún país del mundo. Son muy escasos los países donde está todo resuelto de, de, de manera completa. Entonces, si nosotros paralizamos la docencia... Eh, ¿Qué vamos a, a, a, podemos nosotros exigir mañana, independientemente de lo que digan los compañeros con relación a la prueba PISA, que sabemos naturalmente que no ese es el problema, pero no estamos hablando de siete días, no estamos hablando de un fin de semana, estamos hablando de constantemente paralizaciones durante el año escolar y eso definitivamente debilita el sistema educativo de la República Dominicana. De manera que lo que yo creo es que deben haber sanciones con relación a esto. Sí. Te manda muy mala imagen claro, Te manda imagínate. muy mala imagen, por Dios Bueno, es que señores eso Es una actitud autoritaria Y eso es lo que yo te digo Por eso es que tiene que haber la conversación No estamos poniendo del lado del poderoso Frente a sindicatos Sin tener el conocimiento esencial De qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que se está solicitando Sea lo que Todos sea, sea, lo que sea no se impone a la educación Un derecho constitucional a solicitar reivindicaciones Si el gobierno se compromete En principio, el gobierno debiera cumplir porque ustedes dicen, por ejemplo, y dice ahora, deberán sancionarlo. Claro. ¿Y por qué no piden sanción para pa Jean Alain cuando no investiga? Pero, lo pero que no, yo palabra. le he pedido no, no acá. Es pero, pero, pero. Pero no, ¿Por qué no, leo leo la la con la no, la no piden sanciones contra los funcionarios que se roban todos los cuatro días? Yo lo acabo públicos. de hacer. Pero, Exacto, claro. El bro. problema es que solamente queremos ser fuertes, queremos ser duros contra los maestros. No, Entonces no, parar, no, y contra los, ¿y contra los médicos clase? y contra los medios que, que, que no, no van a los médicos ni contra y... los maestros y contra el gobierno que no cumple con las obligaciones Ajá. que promete. Si se, si se transparenta, si el miner viene y dice: Mira, nosotros nos reunimos con ADP, prometimos esto y esto y esto, no le hemos cumplido, sí le hemos cumplido. Le cumplimos con esto y ellos lo están parando porque quieren. Esto es transparente. Pero, que ellos no, que yo creo que Pero, Pero ellos no pueden afectar el núcleo que esencial haciendo. que la educación. Vamos no lo pueden afectar. Vamos al WhatsApp. Que vamos a buscar. ver qué dicen nuestros amigos de aquí y de allá. Ay. ¿Eh? Vamos bueno, a ver, Carolina. nuestro otro mecanismo. Porque es la una cultura. del presidente de la República. Es una sí, cultura. Se lo un tío, menos Carolina. Bueno, <risa> <risa> vamos a ver WhatsApp. <risa> <risa> <risa> que yo nunca he entendido ese refrán oh, era él. Mercedita Bernard dice buenos días Mercedita no se allá? Ah, pues vamos bueno, a la pantalla cuando regresemos actualizamos la tableta y entonces tiramos los whatsapp muy bien volvemos en breve no se vaya.